Muy buenas a todos y bienvenidos a Drawing My History, el camino del youtuber. Un vídeo patrocinado por mis dos canales por el especial 400 suscriptores. Y ahora sí, empecemos. Desde pequeño me he pasado horas dibujando como el resto de la mayoría de niños, y por alguna razón continué haciéndolo porque lo vi algo entretenido. Mientras la mayoría de mis compañeros de clase, como jóvenes de la misma edad, comenzaban en su etapa de hacer boteñón en las calles, yo sin embargo, vi eso como una completa estupidez, pérdida de salud, tiempo y dinero. Por eso preferí seguir en casa dibujando y mantener mi mente entretenida en las series de ese entonces. series como Pokémon, Dragon Ball y Naruto por poner un ejemplo. Esa acción logró cosas positivas y al mismo tiempo negativas en mi vida como adolescente. Lo positivo podría decir que fue lograr mantenerme al margen de todo tipo de droga o sustancia perjudicial como el alcohol, el tabaco, la marihuana, etcétera, etcétera, que se pueden encontrar en ese tipo de ambientes. Lo negativo, aparte de perder relación con muchos compañeros de clase, fue pues sentir lo que yo llamo el vacío social, que consta de ser rechazado por lo de tu entorno, principalmente porque no te ves como ellos, no te mueves en su mismo entorno y mantienes tu propia personalidad, además de mantener aficiones que para ellos no son propias de un adolescente. Así es, se burlaban de mí usando el término friki, un término que ni ellos mismos conocían, pero usaban como término insultativo o discriminativo para cualquier persona diferente al resto. En cierto modo, y aun pasando por malos momentos, no me derrumbé ni caí en ningún tipo de depresión, y eso fue porque aparte de contar con el apoyo familiar, tenía acompañado un buen grupo de amigos con los que compartía las mismas aficiones al anime y a los videojuegos, era con ellos con los que pasaba la mayoría del tiempo jugando en la calle. También es cierto que en un principio lo que más ocupaba mi tiempo eran los videojuegos. Esa etapa duró hasta la caída de la Playstation 2 sobre el año 2010 que fue retirada del mercado. Del mundo de los videojuegos pasé a invertir mi tiempo libre a navegar por internet. Mis padres me compraron un ordenador de sobremesa y me pasaba las tardes viendo anime con los videojuegos y buscando AMVs que son vídeos musicales que se podían encontrar en la plataforma de YouTube. Unos años más tarde nació en la red el término conocido como youtuber, que son los usuarios que poseen un canal y ofrecen su contenido audiovisual con fines de ofrecer entretenimiento a las personas que nos siguen Al igual que muchos, yo sentí un fuerte interés por esa plataforma y lo que te ofrecía de manera gratuita En Youtube se podía encontrar todo tipo de contenidos y eso la hacía bastante útil Pero claro, no es tan fácil ser Youtuber, además del trabajo que conlleva mantener un canal Hay que enfrentarse a las masas y eso quiere decir exponer tu vida y formar parte de un producto público Cosa que te expone a las críticas y te produce grandes miedos Y debido a ello no me atreví a dar ningún paso Unos meses más tarde y un día cualquiera y un amigo Kurode creó un grupo de whatsapp llamado Team Nakamas, en el cual conocí a dos youtubers, ellos eran Nami y Masu. Con Masu entablé relación con facilidad debido a que era un chico y tenía la misma afición a los videojuegos y por ello, a base de hablar diariamente, nos volvimos buenos amigos. Pasaron unos meses más, y a base de consejos e ideas, me animó a abrir mi propio canal, y así nació Cepi5Mangaka. Cepi es un diminutivo que procede de mi apellido, que por gracioso que suene, sí, es cepillo y al 5 simplemente porque es mi número favorito. Y por si no lo sabíais, el término mangaka significa dibujante de manga. Ahora todo tiene su sentido, ¿no creéis? Creé mi logotipo, el Barner, y decidí qué tipo de contenido haría. Cultura japonesa, dibujos manga y anime, retratos, tutoriales y por supuesto los blogs. No tenía cámara de vídeo y al igual que este churrasco de dibujo que me ha salido, era el móvil lo único que tenía para empezar a grabar. Creo que todos empezamos de esta desastrosa manera. Con un móvil y un programa de edición llamado Fantasía Studio, pude apañarme durante los primeros meses. Fue entonces cuando grabé mi primer dibujo y acto seguido el primer retrato, que fue el de mi amigo Masu en honor a sus logros por hacerme youtuber a base de insistencia. Logré grabar mis primeros vídeos a pesar de quedarme una edición un tanto pobre a falta de experiencia con el programa de edición, que encima estaba completamente en inglés. Y ese idioma y yo no nos llevamos muy bien que digamos. Con el apoyo de mis amigos y conocidos más cercanos, logré arrancar con el canal. Con el tiempo fueron llegando más y más personas interesadas por cómo dibujaba. Y a pesar de tener mis altibajos logré mantener firmemente la decisión de continuar cumpliendo con la programación semanal que me habían puesto a cumplir. Han pasado tres años desde que comencé con esta aventura, por el camino he conocido muchas personas. E hice buenos amigos youtuber que me enseñaron muchas cosas de utilidad. En el día de hoy, somos algo más de 400 personas las que formamos esta pequeña comunidad. Y espero que con el tiempo, constancia y esfuerzo, crezcamos y logremos formar una gran familia en esta increíble y útil plataforma conocida como YouTube. Muchísimas gracias por el apoyo Si os ha gustado el vídeo denle a like y suscríbanse